Muy buenas noches, muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen todos los días a las siete en punto de la noche con nuestro programa Reflexiones de la Biblia. Qué gusto tenerlos nuevamente hoy, así que vamos a compartir aquí nuestro Facebook Live, ustedes lo tienen allí, estamos en vivo presentando el mensaje de Dios para toda nuestra comunidad en todo el mundo, así que tú puedes compartir con las personas que tú desees y por supuesto que puedan escuchar también la palabra de Dios. Eh, bienvenidos a todos los que nos siguen y esperamos que sean muchos más y si no puedes escucharnos aquí lo puedes hacer en nuestro eh, canal de YouTube Boris Darmon canal y tú puedes vernos allí también con el programa que presentamos cada noche a través del Facebook Live. Qué gusto saludarte, que Dios te bendiga y que el Señor te dé fuerzas en estos momentos difíciles, en el que el mundo se encuentra en una conmoción de salud y, por supuesto, despidiendo miles y miles de seres humanos, familias que están siendo afectadas por esta bacteria, dicen algunos, ya no es virus, y que parece que son 46 cepas y que no sabemos exactamente de dónde vienen ni qué es lo que realmente está sucediendo, pero las personas están muriendo y algo está sucediendo en el mundo. La Biblia nos menciona de que decíamos el sábado justamente de que no te tocará tu morada si tú confías en el Señor. Continuamos con el estudio del, hecho, del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13, nos quedamos en el versículo 35 en adelante. Y por supuesto vamos a leer desde el versículo 32 para reconectarnos un poco Está el apóstol Pablo con Bernabé. Están en Antioquía de Pisidia. Están en el templo. Ahí han estado escuchando el mensaje. Y cuando en eso los sacerdotes le dicen, hermanos, ¿tienen algún anuncio para nosotros? Y ellos comenzaron a hablar de Jesucristo. Y en el versículo 30 dice, capítulo 13, perdón, del libro, del libro hecho de los apóstoles... Mas Dios le levantó de los muertos. Ese hombre que mataron lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían sido subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Y dice, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, «Mi hijo eres tú». Y yo te he engendrado hoy. El apóstol citando la historia, cita textos bíblicos también del libro de los Salmos. Y luego dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso también eh, en otro Salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, es decir, resucitó sin corrupción, incorruptible. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de vuestros pecados y que por todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser jubilados, perdón, justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho de los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuidado con eso, dice el apóstol. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles, le rogaron que el siguiente día sábado,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 Yo no sé si alguna vez te has preguntado ¿Cómo llegó el Evangelio a tus manos? ¿Cómo realmente, qué proceso siguió en, este, en estos tiempos el que el Evangelio llegara a tus manos? Y hoy en día millones de personas creen en Jesús y saben de su muerte y resurrección por la raza humana. Yo no sé cuán importante para ti es que tú escuches este mensaje y que veas que por la verdad, la gente que normalmente debían recibir el mensaje, que eran los judíos, los que estaban en la sinagoga, los que leían la escritura, los que estaban en el templo. ¿No te parece raro algo parecido que cuando tú comienzas a predicar un evangelio que llena de gozo los corazones de las personas, los antiguos, los que ya se supone que son más santos, los que creen que ya tienen 40, 30 años en la iglesia y que se creen con el derecho de poder criticar y oponerse, lo único que hacen es oponerse a la palabra de Dios. Allí está el gran problema de los seres humanos, que normalmente comienzan a, a blasfemar contra Dios porque sencillamente comienzan a poner tropiezo al evangelio, comienzan a poner tropiezo a las personas que predican esta verdad. Y allí es justamente donde el Señor aprovecha para llevar el Evangelio a los que realmente quieren escucharlo. Como los judíos en Antioquía de Episidia se negaron, a pesar de que fueron ellos los que instigaron a los discípulos o le indujeron a los discípulos a hablar de alguna cosa que ellos traían como noticia, y ellos les hablaron de Jesús, les hablaron de su salvación, les hablaron de su gracia, les hablaba de las cosas que ellos habían visto y oído. Ahora no se oponían propiamente al Evangelio, sino que se oponían por celos, porque habían visto que el Evangelio comenzó a crecer, y comenzaron a escuchar a los discípulos, a Pablo y a Bernabé, tanto así que el sábado siguiente, los gentiles y el pueblo completo se reunió para escuchar la palabra de Dios. A mí no me sorprende que en este tiempo haya muchas personas que critican lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, predicando el Evangelio. Algunos dicen que no soy posiblemente la persona digna para predicar el evangelio, es que ustedes no pueden mirar el instrumento, ustedes miren el mensaje, es el mensaje de Dios el que debe importar a las personas, los que predicamos, somos personas finitas, somos personas cerradas, somos personas quebradas como dice cierto pastor, que Jesucristo encontró en un, en un basurero y que lo convirtió, esa hojalata la convirtió en algo útil, eso somos nosotros. El apóstol Pablo, como fue el último apóstol, él siempre decía que como un abortivo Dios lo eligió a él. No me siento yo con el privilegio de tener la palabra de Dios porque yo soy una persona correcta. Yo tengo el privilegio de siendo una persona que Dios está usando, que Dios puede ver el deseo que tengo de predicar su palabra. No porque soy perfecto, sino porque Dios está obrando en mi vida. Es lo que Dios puede hacer también lo mismo contigo. Es el Evangelio el que transforma. Es el Evangelio el que llega al corazón. Es posible que yo no esté tanto todos los días metido en la iglesia como muchos otros. Es posible que no levante mis manos y diga yo soy perfecto y por, por tanto yo sí puedo predicar el Evangelio, como algunos creen que para poder predicar el Evangelio no hay que tener errores. El Evangelio de Cristo se predica por seres finitos, por seres muchas veces que están buscando una manera de acercarse a Dios. Y esa experiencia es la que transmite. Esa experiencia de vida, de lucha, por buscar el amor de Cristo, por ser propicio a su misericordia, por recibir de su, de su mano poderosa, de su mano en sacrificio, de donde se derramó su sangre por mí, también para recibir el perdón y la oportunidad. Este evangelio no lo predico porque yo soy perfecto, lo predico porque tú y yo necesitamos la obra perfecta de Cristo para alcanzar la salvación. Y eso es lo que le dice el apóstol, que si ustedes no quieren aceptar su gracia, si tú que estás en la iglesia sentado, que eres líder, que tienes supuestamente la capacidad para hacer lo que tú dices que puedes hacer, de repente te estás oponiendo a la, a la evangelización del mundo y estás hablando cosas incorrectas acerca de los que predicamos el evangelio, pero no importa, el evangelio de Cristo no se detuvo por la oposición, no se, des, no se detuvo por el, por el falso testimonio, no se detuvo por la blasfemia, el evangelio de Cristo siguió predicándose a pesar de la oposición, a pesar de aquellos que no querían que el evangelio de Cristo llegara a otras personas. Así ha sido siempre. Siempre el que predica el evangelio ha sido perseguido. Siempre el que ha predicado el evangelio ha sido el que supuestamente se salió del statu quo y eso no está bien para algunos. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres acaso pastor para que tú puedas anunciar el evangelio de Cristo? ¿Sabes qué? Para anunciar el evangelio de Cristo, tú solamente necesitas tener una experiencia personal con él. Como la del gadareno, el endemoniado sanado. El hombre que acababa de tener la liberación plena de su corazón, de una esclavitud profunda con el enemigo. Jesús le dijo, cuando él le propuso ser su discípulo, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ir contigo, le dijo el gadareno sanado. Y Jesús le dijo, no, te vas a quedar aquí y vete y cuéntales a otros lo que Dios ha hecho contigo. Para poder ser un predicador de Cristo, solo necesitas tener una experiencia personal con Él. No tienes que ser miembro del Sanedrín, no tienes que ser líder de una iglesia, no tienes que ser pertenecer ni siquiera a una congregación para predicar a Cristo. Necesitas tener una experiencia, una relación, no una religión. Muchos no entienden eso. Por eso protegen tanto su nombre en la, en la iglesia, protegen tanto su, su religión, protegen tanto su grupo, su élite, como si eso fuera lo que realmente el Señor nos mandó a hacer. El Señor no nos mandó a formar élites, no nos mandó a formar organizaciones, el Señor nos mandó a predicar el evangelio. Incluso el apóstol dice, el Señor no me mandó para, para bautizar, sino para predicar el mensaje de Cristo al mundo entero. Quizás este mensaje te llegue muy profundo al corazón. A ti que estás escuchando, que eres miembro de una iglesia, que de repente crees que porque tienes una reunión, una semana de oración, o porque sencillamente oras con mucho fervor, crees que Dios te escucha más. Te sientes privilegiado porque formas parte de una congregación y te han dado un cargo. Te sientes privilegiado porque nadie te critica, porque haces lo que el statu quo quiere. Y te has convertido en uno más del montón. Eres la dracma perdida que, que está dentro de la casa. Está perdida, solo que no lo sabe. Necesitas de un salvador. Necesitas de un salvador como aquellos que, que echaron a Bernabé y a Saulo de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Necesitaban del salvador. Ellos eran los líderes de la iglesia, pero ellos no querían entender que Jesús les estaba dando su gracia. Es más, el apóstol Pablo les dijo, para el perdón de vuestros pecados. Y ellos no quisieron entender. Echaron a los discípulos porque ellos estaban fuera del statu quo del templo. Ellos no hacían lo que el templo pedía. Ellos no seguían la tradición judía. Estaban predicando el evangelio de Cristo a los judíos primero, porque Jesús les dijo, vayan primero a Jerusalén y después hasta el contorno de la tierra. Pero ellos mismos no supieron. No supieron entender el mensaje de Dios y tenían tan pegados sus corazones a su organización. Estaban tan pegados a sus deseos carnales, a sus posiciones, a su fama, a los beneficios que le daba la iglesia. Y creían que esa era la manera de defender la verdad. Una persona por ahí puso un comentario en uno de mis mensajes diciendo que yo vivía del diezmo. Sí, yo he trabajado como pastor para la iglesia durante 13 años y tuve el privilegio de ser sostenido económicamente por la iglesia. Pero el año 96, por una situación que se dio en mi vida, tuve que dejar la iglesia como, como un hombre pagado por la iglesia. Y desde el año 96, <coughs> yo genero mis propios recursos y Dios me ha bendecido. Dios me ha acompañado. Y me da esta ventana, me da este privilegio para que tú puedas escuchar la palabra de Dios. Si a alguien no le gusta lo que hago, lo siento. Pero el Señor quiere que tu, su palabra sea predicada. Y a ti que me estás escuchando, que estás sentado en tu templo dando tus diezmos y tus ofrendas y guardando tus días de reposo, pero que no haces nada por los necesitados, un día Jesús vendrá y dirá, tuve hambre, ¿y qué hiciste por mí? Tuve sed y no me diste agua. Estuve desnudo y no me cubriste en la cárcel y no me visitaste. Ah, no, Señor, estaba cuidando a tu pueblo, estaba instruyendo a tu pueblo, Señor, cuidando para que no se pierdan. ¿No sabes tú que la obra lo hace el Espíritu Santo y no lo haces tú? ¿No sabías tú que soy yo el que convenzo de pecado, de justicia y de juicio? Y soy yo el que llevo la verdad, que es Jesucristo. ¿Quién eres tú? Yo me imagino al apóstol Pablo diciendo a estos hombres, ¿quiénes son ustedes para que vengan aquí a querer decir que no puedo predicar el Evangelio de Cristo? Pero igual, a ellos los echaron de, de Antioquía y de Episidia y gracias a eso fueron a Iconio. Y en Iconio vamos a ver mañana cómo el Evangelio siguió siendo predicado. Miles y miles se unían al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Aquel que tiene el nombre? ¿Aquel que tiene la organización universal? ¿Aquel que tiene la iglesia inscrita en un país, en otro país y en todos los países del mundo? Te equivocas. El pueblo de Dios es identificado por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en el corazón de miles que no están en tu iglesia, pero que se sí escuchan la verdad de la palabra de Dios. Nada detendrá este evangelio, porque este evangelio, según Jesucristo lo dijo, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces recién vendrá el fin. Yo quiero ser parte de este evangelio. Yo quiero ser parte de esta obra. Si tú no puedes predicar y quieres compartir este mensaje con otras personas, hazlo. Porque este es el momento de que muchos entiendan que Cristo quiere usar a hombres y mujeres humildes, quebrados, pecadores, que vamos en camino al mejoramiento gracias a la gracia de Cristo, para ser utilizados como baluartes de la verdad. Que el Señor te bendiga y que este ejemplo nos pueda ayudar a todos a que no nos opongamos a la palabra de Dios por más religioso que tú seas, porque la vida cristiana no depende de la religión, sino depende de la relación que tengas con tu Salvador. Yo deseo que el Señor te bendiga, que te acompañe, que este programa de reflexiones de la Biblia de esta noche haya llegado a tu corazón y tú te conviertas, y te conviertas a partir de hoy en un instrumento para el crecimiento de la obra de Dios. De Dios. Amado Padre que estás en los cielos, Oramos esta noche para que tú nos utilices como instrumentos de tu verdad. Que tu palabra sea predicada, por ejemplo, por palabra, por escrito, en todo lugar. Y que Jesucristo sea conocido como nuestro Salvador. No por nuestra iglesia, ni por nuestra congregación, sino por nuestra pertenencia a aquel que murió en la cruz del Calvario. Y que su espíritu con tu presencia ha confirmado en nuestras vidas. Confirma el corazón de aquellos que están escuchando tu palabra. Llega a ellos con tu espíritu y convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, y que se conviertan en anunciadores de la verdad. Te entregamos nuestro corazón por los méritos de nuestro Jesús, nuestro Salvador, sin antes pedirte por aquellos que están enfermos. Te rogamos que tú ayudes a las personas que están muy delicadas de salud, que no pierdan la fe sea en muerte o de vida, nosotros somos tuyos y en ti confiamos. Te entregamos nuestro corazón por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amados amigos, que Dios los bendiga, como todas las noches a las siete en punto. Reflexiones de la Biblia, aún con oposición. Los apóstoles predicaron. Con oposición nosotros seguimos predicando. Quizás un día nos cierren este, este programa, pero no importa. Seguiremos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Si tú, si tú quieres, puedes compartir este mensaje con tus amigos. Este es el programa de todos los días, reflexiones de la Biblia, con Boris Darmon, un servidor. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las siete en punto. Chao, chao.